Cada situación. Y, y hablamos de la parte económica, sí. ¿eh? de, de los comercios, de, por ahí de, de, de las personas. Y hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el segmento de Valerza. Hoy con un tema como siempre interesante que nos trae el contador Diego Zuliani. ¿Cómo dolarizarte? ¿Puedo? Esta palabra medio difícil. Vamos a consultarle a él que sabe. ¿Cómo anda contador? Buen día, ¿cómo está? Hola Nicolás, hola Nancy, ¿cómo te va? ¿Puedo? Eh, Dice Nancy. ¿Se puede hoy por hoy sí. dolarizarte? ¿Se puede, ¿Vale, ¿sí, ¿Se puede? Sí, exactamente, hay distintas formas, ¿no? Ajá. Este, vamos a tratar de aplicar lo que dice eh, Warren Buffett, ¿no? Que es, el Warren Buffett, un famoso inversor, seguía dos reglas. La primera regla decía, no perder dinero. Ajá. Y la segunda regla decía, sigue la primera regla. Ajá, claro. Entonces, sigue la primera. Claro. Cuando vos, vos ganás en dólares y la inflación es muy baja, la... Es fácil no perder, porque después de un año con una inflación del 1%, el 99% lo tenés conservado ganancia, en valor. Claro, Pero cuando claro. vos tenés pesos que se, con una inflación del 30, 40, 50%, bueno, al final del año tenés la mitad del valor. Entonces, tenés que sí o sí tratar de eh, hacer mover, trabajar el dinero y muchos han preferido dolarizarse. ¿Cómo lo dolarizamos? Es la pregunta. Entonces, la, la, la forma más fácil es decir, comprar dólares. Bueno, claro. o comprar dólares está complicado, porque tenés dos opciones. O comprar los 200 dólares en, en, el, en el banco, o te vas a la cueva, ¿no? a sí. la cueva, vas al, al dólar, este, of, eh, perdón, el dólar blue. ¿no? Que a hoy está, eh, Diego, que de hecho está de paso, y está altísimo, ¿no? de ¿Cuánto? ¿Más de 150 sí, pesos? Ciento tre ciento treinta sí, 135. Ah, bueno. sí, había sí, bajado sí. 132, pero uh -huh. se había, había llegado a casi 140 pesos. Sí. Sí, muy alto. Esa sería la, una, una forma eh, de dolarizarte. Pero hay otra forma de dolarizarte. Una de, de estas formas es invirtiendo en activos extranjeros. Es decir, vos agarrás el dinero, compras activos del exterior, acciones o bonos de empresas o del Estado, eh, Perú, Brasil, Chile, que te pagan en dólares, y cuando vos salís de la inversión, te vuelven a pagar en pesos a un tipo de cambio contado con liquidación. Entonces, en este caso, vos entraste en pesos y saliste en pesos, pero a un tipo de cambio que es el CCL. ¿No? Entonces, vos compras acciones del extranjero, por ejemplo, Coca-Cola, te va a pagar una renta, o sea, esta, esta acción, esta inversión en dolarizada, va a tener un rendimiento en dólares, y cuando vos salís a un tipo de cambio, recibís pesos al contado con liquidación. Entonces sería una forma de dolarizar tu inversión. Estás en pesos, salís en pesos, pero sigue el dólar CCL, que es el contado con líquido. Cuando vos la inversión la haces en activos dolarizados, pero locales, factura de crédito, pagaré en dólares, obligación de en, en dólares, fondo común de inversión en dólares, vos entras en pesos y salís en pesos, pero el tipo de cambio con el que salís es el tipo de cambio oficial. Este dólar se llama dólar linker. En no recibís dólares, recibís pesos, pero sigue al dólar oficial, ¿no? Bien. Tiene Ajá. un rendimiento del activo que estás comprando en dólares y después lo que pasas a pesos, a un tipo de cambio oficial que sería el Banco Nación tipo vendedor y cobrarías ese en pesos. O sea, cobraría La... como con intereses, digamos. Exactamente, intereses en dólares, pero al tipo de cambio oficial. Es el dólar LinkedIn. si lo escuchan es Ajá. dólar linker. Bien. Después tenés otra forma que son los pseudo-dólares, que son los que este, tienden a, a seguir al dólar, eh, es decir, convergen al dólar, que son las inversiones en el ladrillo, comprar un terreno, una casa, un departamento, y a la larga esto va a converger a seguir al dólar y sería una buena o interesante opción. ¿no? Y finalmente existe la última posibilidad en donde que todos buscan es entrar en pesos pero salir en dólar billete. Claro. Es decir, yo pongo pesos y salgo, finalmente termino... ¿Es lo más difícil más eso, Diego? ¿Es lo más difícil? Sí, si es posible. Hay pero pero, digo, eh, pero ¿es, ¿es más difícil esta última opción que las otras? ¿O se puede Tema, también...? Eh, tiene tiene sus su, su cositas. O sea, ¿cuáles son las opciones que hay? Yo voy a hablar de tres opciones. Una muy conocida es la del Bitcoin. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, uh -huh. vos entras con pesos, vas a una exchange, depositas los pesos después tenés que ir a tu billetera, tu teléfono, tenés que bajarte una aplicación en el teléfono eh, y con eso, eh, con la plata en el teléfono de la billetera, exchange, compras un bitcoin, ese bitcoin después lo vendés en dólares y después los dólares los pasas a ese exchange y del exchange a la cuenta bancaria. Entonces, es un proceso bastante engorroso. Uh -huh. Y hablamos de dos activos que son los más volátiles del mundo, que son el bitcoin y el peso argentino. Pero es posible, vos entras en pesos y salís en dólares en este caso. Hubieron restricciones, ¿no? Porque antes podías hasta comprarlo con tarjeta de crédito. Hoy es ya un poco más complicado, pero existe esta posibilidad con esta volatilidad del Bitcoin. La otra posibilidad es que vos compres títulos. Y son dos tipos de títulos. Uno con estabilidad y otro sin estabilidad. Los títulos sin estabilidad, lo voy a decir sin estabilidad porque es una forma coloquial y normal de decir los títulos del Estado Nacional, sí. es lo que te va a permitir a comprar lo que se llama Dólar MEP. O sea, vos agarras pesos, compras títulos argentinos de un país que está en default, rezás cinco días, prendes cinco <risa> velas por <risa> todos lados, cinco días hábiles, claro. rogás de que no diga nadie nada y posiblemente recibas un dólar a un tipo de cambio que en ese momento vas a saber. Pero vas a recibir dólares. Y además... Para llegar a este, a este, a este tipo de, de inversión, tenés que no haber comprado los 200 dólares, que no haber recibido un plan eh, o un plan, hecho un plan de facilidad con la FED, de no haber recibido un préstamo con descuento o con tasa subsidiada, Ajá. es decir, un montón de restricciones para poder entrar a un título bastante, bastante volátil y riesgoso como son claro. los bonos del Estado Nacional. ¿no? Y finalmente existe la última, que es el secreto, es el de los bonos estables, donde vos entras un tipo de cambio que no es un tipo de cambio oficial ni tampoco el tipo de cambio blue, es un, un tipo de cambio intermedio entre el contado con liquidación y el blue, un poco parecido al Bitcoin, o sea, si el contado con liquidación está en 120, está en 125, si está en 110, está en 115, está un poco más arriba, pero es simple, vos entras en pesos hacer una inversión durante un tiempo y salís en dólares. Este tipo de inversión se lo vamos a dejar para la semana que viene para mi eh, No a se guarde nada, contador. Bien. Sí, sí, sí, <risa> pero nos dejas ahí con la incógnita. Ahí. Sí, sí. A ver, para... Este era... para, sí, que, sí, para que nos vayamos un poco orientando, porque hemos escuchado distintas opciones para dolarizarnos. sí Pero ¿cuánto sí. tengo que tener yo hoy en mano para poder comprar un título, para poder eh, hacer alguno de estos mm. pasos que vos nos dijiste, ¿tengo que tener sí. una gran inversión o puedo el, hacerlo de a poquito, de el, a puchito. Sí. El Bitcoin, la, el la Bitcoin está fácil. caro, Nancy, el Bitcoin el contador está, sí, Bitcoin digo, está caro. mil dólares, un Bitcoin, pero puedes comprar centésimos de Bitcoin. 10, ah, puedo comprar centésimas ¿Supará? de... Ah, claro, bien. sí, sí, hay muchos que han, han comprado, han comprado una, una partecita, <risa> sí. entre comillas, del Bitcoin, sí, claro. podríamos decirlo así. 0,001% claro, de 10, 000 10 000 claro, mil dólares un Bitcoin hoy. Es que si vos tenés hoy... poco hoy, tenés que venir los 200 dólares. Chao. Claro. Ajá. ajá. Bien. Entonces, lo que pasa es que si vos vendés un auto, por ejemplo, y los, recibiste 500 mil pesos, vos podés comprar 20 mil pesos en, en los 200 dólares y qué, cómo dolarizar el resto claro. entonces ahí viene el tema cómo dolarizo ese, ese, ese excedente de capital que tengo bueno, las distintas son te podés comprar cedear títulos extranjeros títulos nacionales como factores de crédito sí. inmuebles o bonos a esto que a esto que digo yo apunto, en donde tenés un poco de riesgo, Bitcoin hay 24 o este bono que va vale Pablo la semana que viene Ah, claro. Solo esas son esas las alternativas que vos tenés y podés conseguir. En el último caso, consiguiendo dólar billete. En otros casos vos conseguís pesos que siguen al tipo, pero no conseguís el dólar. Claro. ¿no? En los últimos casos, cuando vos compras Bitcoin, o cuando comprás I-24, cuando comprás estos bonos que estamos hablando, vos recibís el dólar en la cuenta, dólar bien. billete. Y no pesos un tipo de cambio. Bien, entonces, entonces es para es que diferente. la gente lo tenga en cuenta, es cuando nosotros tenemos un monto importante... O, o más o menos se acerca uh -huh. a la importancia, porque ahora ya no sé viste claro. cuánto es un monto sí. importante en la Argentina. Eh, y lo queremos invertir. Sí. Claro, no puede, si vamos a comprar 200 dólares, es preferible que uh -huh. lo hagamos de la manera convencional, digamos. Si es que tengo un poquitito nada más. Claro. Y si no, bueno, para invertir eh, un monto más grande, conviene alguno de claro. estos... Uh -huh. me, me, me sí me, me queda pensando yo también me quedo pensando en el tema del bono que se está guardando Diego Zuliani que la semana que viene Pablo Luro nos va a detallar un poquito más Diego cómo tiene que mientras hacer la que gente no, mientras que no saque el banco central alguna normativa CnB esto sí claro, este, esto y, continúa y, <risa> es, <risa> es así estamos estamos bueno, en Argentina y, eh, Diego eh, cómo tiene que hacer la gente cómo están trabajando se pueden contactar con ustedes se pueden contactar con nosotros por vía este, remota, obviamente por, eh, en la situación que estamos, en lo mejor es que sea por correo electrónico, nos mandan un mensaje en info.valerza.com.ar, entran a la página de internet, por WhatsApp, este por mail, por YouTube, por todas las redes sociales nos pueden encontrar. Y una cosita que quería decir nada más, Ajá. mañana a las 6 de la tarde a través de la, de la página de, de la municipalidad, Sí. Estamos dando un webinar donde vamos a hablar de finanzas en tiempo de crisis para ver este tema de las empresas Ay, que están tan complicadas y vamos a tratar de dar algunas herramientas, Bien. planificación Bien. financiera en este momento tan complicado. Mañana Así a las 6 de va. la tarde por la página de la municipalidad. Sí, de Bien. Facebook. Uh -huh. Bien, bien. bien. ahí para, para aprender también, si tenemos alguna consulta, vamos a poder sacarla eh, en lo que va a uh -huh. ser esa videoconferencia. Muchas gracias, Diego. Como siempre, un gusto. Chau, Diego. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Chau.